Con el correr del tiempo, esa otra parte de la población, mujeres y hombres que no pertenecían a la categoría de ciudadanos, vieron que esos derechos humanos de primera generación, es decir, de derechos políticos de elegir y ser elegidos, los derechos de libertad de credo, los derechos de comerciar libremente, no los alcanzaban a ellos, no habían recibido ningún beneficio, no habían eh, tenido beneficios con lo que había sido la Revolución Francesa, en nada los había beneficiado, incluso vivían peor que antes. Un claro ejemplo es lo que pasaba en la Inglaterra post-revolución industrial, también producida un día según Eric Hobsbawm, un autor que trabaja y estudia el tema, eh, un día entre 1760 y 1780 en donde la revolución industrial patea todo lo que, la forma de producción que que, que, que imperaba en aquel entonces, que era todo de manera artesanal la irrupción de la máquina al vapor produce un quiebre en aquella forma de producir y se empieza a producir en gran escala y se empieza a necesitar grandes masas de asalariados grandes masas de empleados y se conoce el sistema de camas calientes es decir, viene mucha gente del campo y se instala en la ciudad a trabajar en estas fábricas florecientes que eh, florecían gracias a la revolución industrial. Estas grandes masas de trabajadores asalariados malvendían su trabajo, es decir, su fuerza de producción, se la vendían al capitalismo, a los capitalistas, a los burgueses, y esto produjo una masa de asalariados y condiciones de trabajo de absoluta explotación. Es así donde empiezan a surgir los movimientos obreros donde los trabajadores empiezan a agremiarse, a agruparse y a reclamar otros derechos que no habían sido previstos en los derechos humanos de primera generación. Derechos de condiciones lindas, dignas de trabajo, eh, jornada reducida de trabajo, reclamaban una jornada de ocho horas, reclamaban un domingo eh, sin trabajar, reclamaban el sábado inglés, que, es que solamente se trabajaba sábado mediodía, eh, ...vacaciones pagas, eh, igual remuneración por igual trabajo... ...toda una serie de reivindicaciones eh, vinculadas a los derechos laborales. También en ese entonces surgen otros reclamos del movimiento obrero... ...que tenía que ver con la salud. Esto de haberse mudado del campo a la ciudad... ...de estar en la ciudad en condiciones de hacinamiento, de explotación... llevó a, también a reclamar del Estado... Eh, más participación en este, lo que era la salud entonces también surgen reclamos en relación a la salud, también a la educación de los chicos, de sus hijos y es así que eh, se forma el movimiento obrero internacional o internacional de los trabajadores la organización internacional de los trabajadores que deviene finalmente en lo que se conoce como el manifiesto del partido comunista redactado por Carlos Marx y Federico Engels ha pedido de la Internacional Socialista de los Trabajadores. Estos derechos humanos que se conocen como derechos humanos de segunda generación son también derechos humanos arrancados, obtenidos al Estado. Al Estado que aquel entonces se llamaba Estado Gendarme, porque ese Estado Gendarme que surge de la Revolución Francesa en 1789, era un Estado limitado a garantizar, a los sectores de la burguesía, la libertad de elegir, la libertad de comercializar y no mucho más. Y la protección de la propiedad privada. Entonces empieza a surgir una nueva teoría de Estado, de un Estado de bienestar, de un Estado que además de ser un Estado gendarme, un Estado napoleónico, un Estado policíaco, cumple otras funciones. Dar salud, educación, garantizar las condiciones de trabajo. Es así que... Algunas constituciones, la primera de ellas, la Constitución de 1917 de México, de la producto de la Revolución Mexicana, consagra por primera vez estos derechos que venimos hablando de segunda generación. Por supuesto que la Revolución Bolchevique eh, lo plasma en su Constitución de 1919 y ahí empieza a surgir todo un movimiento que se llama el Constitucionalismo Social es decir las constituciones que empezaron a dictarse en los distintos países de bueno no solamente de Europa sino también de América empezaron a plantear esto de que no podía eh, solamente garantizarse los derechos a libertad de comercializar a libertad de elegir ser elegido sino que las constituciones tenían que eh, poner y reclamar al Estado otras funciones de tipo social es así que surgen los derechos Político, además de los derechos políticos eh, y civiles, los derechos más vinculados a lo económico, a lo cultural y a lo social. En nuestro país, eh, esto surge por primera vez en el año 49, la Constitución de 1949, Constitución eh, sancionada durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón, y que es derogada con, la, con el golpe de Estado de 1955. El golpe de Estado de 1955 deroga esta constitución que tenía todos estos derechos, eh, pero pero sí rescata un solo artículo, que es el famoso artículo 14 bis de la Constitución Nacional, en donde sí están consagrados esto de los derechos de laborales, igual remuneración por igual tarea, vacaciones pagas, eh, las licencias, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son los, segundos, los derechos humanos de segunda generación.